Vamos a cerrar las playas, los chinchorros y las barras. Cerrados. ¿Usted, haría un, cierre, ¿usted haría un cierre comercial los fines de semana o no? no o digo los no, domingos, ¿no? No, no. no, yo, los, no haría, yo no haría. chinchorros y no. las barras, sí. Sí, chinchorros, barras y playas. Tenemos que cerrarlo. Ah, que me van a decir, ah, es que la gente se va a ir a las casas este, y van a hacer fiesta en la casa. Fantástico. Pero entonces tú tienes la policía o la gente que tiene que velar por esto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 no sé, pero es la única forma de controlarlo. ¿La inmunidad de rebaño va a llegar a final del verano, va a llegar en, en otoño? ¿Cuándo usted cree? Bueno, la inmunidad de rebaño, de rebaño todo depende de nosotros. Luis. Eh, la vacunación sí. sola, o sea, va a llegar a la inmunidad de rebaño sí. si es que nos tardamos demasiado y siguen apareciendo variantes que se hagan resistentes a la vacuna.